La economía es la ciencia de la elección. Nos vemos obligados a elegir porque los recursos con los que contamos no son ilimitados y son insuficientes para satisfacer todas las necesidades que se nos podrían llegar a presentar. Por otro lado, elegir implica renunciar. Es en este contexto en el que surge el concepto del coste de oportunidad. El coste de oportunidad se define como aquello a lo que hemos de renunciar para obtener otra cosa a cambio. Por ejemplo, si yo tengo una determinada cantidad de dinero para merendar, puedo comprar un plátano o una manzana. Si con ese dinero compro la manzana, no puedo comprar también el plátano. El coste de oportunidad de comprar la manzana es no poder comprar el plátano. Si lo complicamos un poquito, introduciendo otra, posibil otra posibilidad como unas mandarinas, ¿cuál sería el coste de oportunidad si con el dinero que tengo elijo comprar las mandarinas? no sería la manzana y el plátano. Es cierto que estoy renunciando a ambos, pero considerar que el coste de oportunidad serían ambas frutas sería un error, dado que con el dinero del que dispongo, solamente podría haber comprado una de ellas, la manzana o el plátano. El coste de oportunidad, en este caso, en el que tengo más de dos alternativas, sería la mejor de las opciones que haya desechado. Por ejemplo, la manzana, si esa fuera la fruta que yo hubiera comprado en el caso de no haber podido optar por las mandarinas. En, o, en todos los ámbitos de la economía está presente constantemente el coste de oportunidad, no solamente en los consumidores que han de elegir qué productos adquirir. Así, si en una empresa deciden abonar una paga de beneficios a sus trabajadores, ese mismo dinero no podrán dedicarlo a, impartir, a repartir dividendos o a cometer un proyecto de inversión. Los recursos que dedique la administración pública para la construcción de un hospital no estarán disponibles para contratar médicos o enfermeras. Cuando yo estudié mi licenciatura, lo hice trabajando por la mañana y yendo a clase por la tarde, pero hoy en día compatibilizar ambas actividades resulta mucho más complicado. Por eso, te quiero plantear una pregunta para que lo respondas en los comentarios de este vídeo. ¿Cuál es el coste de oportunidad que tendrías por decidir estudiar en la universidad en lugar de ponerte a trabajar. Estaría fenomenal que leyeras y comentases también las aportaciones de otros compañeros, pues la reflexión siempre hace profundizar y comprender mejor los conceptos.